Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a estudiar eh, las rutas eh, visuales eh, que llevan la información toda al... captada por el globo ocular y que llega al cerebro. Para ello utilizaremos estos dibujos que tenemos aquí y vamos a marcar rápidamente para no perdernos en la explicación. Este se trata del, eh, del ojo izquierdo y este es el ojo derecho. Luego tendremos aquí lo que este es el lóbulo Derecho, y este es el lóbulo izquierdo. Bueno, pues cuando nos llega toda la información al ojo, ¿de acuerdo? Eh, la información va a llegar, sabemos que llega a la retina, y en la retina nos encontramos con unas células que son sensibles a la luz, denominadas fotoreceptores. Estos fotoreceptores van a poseer una serie de moléculas, que estoy punta, punteando aquí, ¿vale?, y que eh, en función del tipo de receptor que sea, de fotorreceptor, pues podremos hablarles de, eh, en el caso de que sean conos, son las fotosinas. Y en el caso de que sean eh, bastones, hablamos de las rodopsinas rodopsinas Bien. Pues una vez que la información, que la luz llega a la retina, va a llegar a los fotorreceptores, estas fotosinas se van a estimular y por donde van a generar un potencial eléctrico que va a ser transmitido a las eh, neuronas vecinas de los fotorreceptores. Al final, a través de distintas sinapsis, entre las distintas neuronas que hay en esta capa, en la red, pues eh, van a llegar a las fibras axónicas del eh, nervio óptico. Y aquí ya tenemos el nervio óptico, aquí tenemos el nervio óptico derecho, Izquierdo, perdón, y aquí tenemos el nervio óptico derecho. Bien, pues toda la información que llega a través del ojo derecho y el ojo izquierdo y por los nervios ópticos va a llegar a ambos, a ambas, eh, a ambos lóbulos del, eh, del cerebro o a ambas partes del cerebro. ¿Y eso cómo tiene lugar? Bueno, pues eso tiene lugar porque hay una parte. En, en, en este, todo, en este recorrido, en el cual estas fibras se entrecruzan parcialmente, las fibras axónicas, ¿de acuerdo? Entonces fijaros aquí en este dibujo, y aquí lo tenemos claramente. Que hay un entrecruzamiento de fibras. Yo tengo el nervio óptico izquierdo, ¿vale? Las fibras van a ir al lóbulo izquierdo, pero hay parte de estas fibras que van a llegar al lóbulo derecho. Y ocurre lo mismo con el nervio óptico derecho, donde las fibras van a llegar al lóbulo derecho, pero parte de estas fibras también llegarán al lóbulo izquierdo. Bien. Esto, este sitio en el cual se, esta estructura en el cual se entrecruzan, es lo que denom se denomina quiasma óptico. y está localizado eh, en, en lo que es eh, en la fosa cerebral anterior delante de la silla turca. Bueno, la información no queda en el guiasma óptico, sino que al final eh, pues tiene que eh, continuar hasta llegar al, al cerebro ¿no? y poder eh, procesarse. Entonces, a través de lo que denominamos las cintillas ópticas derecha e izquierda, va a llegar al tálamo, y en particular a lo que denominamos al cuerpo geniculado, cuerpo geniculado lateral. Y a través de estas cintillas también nos vamos a encontrar con una serie de fibras colaterales, como veis aquí, que eh, se dirigirán ¿vale? a esta estructura que es el mesencéfalo. Y eh, en concreto será al tectum, como veis ahí, esos dos puntos azules, al tectum, o el colículo superior. Perfecto. Bien, pues eh, toda la información que estamos recibiendo en estos momentos a través de los ojos va a llegar al mismo tiempo tanto al tálamo como al tectum. De acuerdo, entonces yo puedo estar recibiendo una, eh, toda eh, la información puede ser consciente y no consciente cuando estoy viendo. Ahí tengo una información que es, conscien, porque es que soy consciente, que es consciente que la estoy recibiendo y tengo otra información que no es consciente. Toda esta información va a llegar al tálamo, ¿de acuerdo? El tálamo luego procesará esa información, dirá cuál merece la pena y la va a enviar a dónde, al pues al lóbulo occipital, a lo que es la corteza visual primaria. Pero bueno, antes vamos para atrás, con lo cual explicamos cuál es la función del tectum, porque la función del tectum va a estar relacionada con la función motora de los músculos, eh, de los músculos oculares. Entonces, cuando yo estoy viendo una pared... Como esta, toda esta información, tanto en la que soy consciente, la pared, el color blanco que tengo delante de mí, eh, como eh, todo el campo de visual lateral, llega, con el cual ya no soy tan consciente, llega a mi cerebro, llega al tálamo. Bien, al mismo tiempo, en, en un momento dado, yo puedo estar viendo cómo, dis, cómo baja una araña ¿vale? hacia mi mesa, ¿de acuerdo? Y entonces, en ese, en ese momento en el que yo estoy siguiendo con mi vista, Estoy siguiendo la araña, ¿vale? ¿Quién está entrando en acción? Está entrando en acción el tectum o el colículo superior. ¿Por qué? Porque está enviando información a mis músculos oculares para que yo pueda ir siguiendo con la mirada, ¿vale? Cómo desciende la, la araña. Bien. Bueno, pues eh, habíamos comentado anteriormente que eh, esta información eh, que llega al tálamo, ¿vale? En el tálamo se va a procesar toda la información, el tálamo va a decir cuál merece la pena, ¿de acuerdo? Y la va a enviar aquí, a lo que es el lóbulo, lo vamos a poner, ¿de qué color? Naranja, la vamos a poner aquí, ¿vale? Y me lo va a enviar al lóbulo occipital. Y en concreto, concretamente esta zona, que es lo que denominamos corteza visual primaria. Bueno, y de esta eh, corteza visual primaria, la información podrá llegarme a otros, lo que denominamos eh, a niveles visuales secundarios, Del cerebro, ¿de Y en el cual toda esta información que nos ha llegado, ¿vale? Pues la vamos a elaborar. Eh, pues por ejemplo, eh, es el caso de la lectura. Bueno, pues hasta aquí las rutas, eh, las rutas eh, visuales de la información que recibimos a través de los globos oculares. Espero que os haya servido de ayuda y os haya aclarado eh, pues todo este tema. Venga, nos vemos en clase. Muchas gracias.